Entonces vamos a recordar lo que teníamos. Es la ecuación de Bessel, pero la ecuación modificada de Bessel se puede empezar a obtener haciendo un cambio en el argumento. Pero no es en el argumento, sino haciendo un cambio en lo que en la constante que viene de la separación de variables. ¿Sí? que después se puede evaluar como algún valor propio, que ya vimos que en la, en la ecuación de Bessel del primer tipo, eh, está relacionada con las raíces de la función de Bessel. Bien, entonces aquí, ay, y así se evalúa el valor propio. Entonces, eh, aquí quedaría esto, y como pueden ver, es una I imaginaria al cuadrado, entonces vamos a tener que aparece un signo menos también aquí. Entonces todo esto se puede factorizar el menos y dejarse afuera y acá habrá un signo más. Es una pequeña diferencia, pero si no la recuerdan no van a tener la ecuación de Bessel. Recuerden que la ecuación de Bessel la van a tener que memorizar, pero la ecuación modificada de Bessel, pues el cambio es tan sencillo que si saben una y hacen el cambio... Este, inmediatamente se obtiene la ecuación modificada de Bessel. Pero tengan cuidado porque la solución de la ecuación modificada de Bessel no es tan sencilla. Bien, entonces aquí tienen ya la ecuación modificada de Bessel. Vean las diferencias con aquella que ustedes tuvieron que memorizar, que es la ecuación de Bessel del primer tipo. Entonces, en esa que aparece un signo más y acá un signo menos, ¿de acuerdo? Y aquí, entonces, eh, esta Y no tiene nada que ver con la función de Neumann, que recuerden, les había platicado, sino que es, una, es solo dar una notación distinta para no tener que utilizar la misma que tenía la ecuación de Bessel, porque ahora se observa, tiene un argumento imaginario. Entonces, tenemos que modificar esa solución para, para poder llegar a la solución correcta, que es una serie infinita también, de esta ecuación modificada de Bessel. Entonces, la intención es escribir esto aquí, y recuerden, no tiene nada que ver con la función de Neumann, en la notación que se usa en algunos libros de texto. Bien, entonces vamos a, a dar la definición ahora sí. Esta es la solución modificada de Bessel del primer tipo. ¿Qué diferencias tiene con respecto a la función de Bessel? Pues lo que están viendo aquí. Observen cómo juega un papel importante aquí la, el orden de la función de Bessel, que es la NU, que se encuentra precisamente como potencia del 1 entre I, es 1 entre I a la, a la nu, multiplicando a la función de Bessel de orden nu, pero con argumento imaginario. Bien. Entonces la I se puede escribir con, en su forma exponencial. Recuerden que la I es igual a E a la I pi sobre 2. Entonces al multiplicar por la nu, y con signo negativo, nos quedaría lo que están viendo en este lugar. Y el argumento sigue siendo puramente imaginario, pero se puede escribir de este modo. Y eh, esta notación pudiera ser útil en algunas demostraciones. Entonces, a, acá hay que observar que ahora este argumento lo podríamos cambiar por un argumento X. De manera tal que hiciéramos las modificaciones adecuadas, pero dentro de la misma función de Bessel. Bien. Entonces, en esta expresión de la función de Bessel del primer tipo, vamos a introducir ese cambio que nos piden en este lugar. Entonces lo introducimos aquí y vemos que de inmediato aparece esta I. Pues es un paso muy sencillo. Anoten además que en esta definición estamos usando la función gamma, no estamos usando la función factorial. Bien, entonces nos queda lo que están viendo en este lugar. ¿Qué hago con esta i? Pues lo que pasa es que está participando de la sumatoria este, este exponente. Entonces de momento se quedaría. Y vamos a ver qué papel juega la s en, en un momento. Entonces, una de las modificaciones que vamos a hacer es que aquí aparece un menos 1 a la s. Y de aquí también, si se dan cuenta, aparece un 2. Es una i elevada a la 2, en primer lugar, que me da un menos 1 y es un menos 1 a la s. Entonces, ese menos 1 a la s es lo que están viendo acá. Pero... Menos 1 a la S por menos 1 a la S es menos 1 primero al cuadrado, que me da 1 elevado a la S. Entonces esto, esto es un 1. Y aparte tenemos una I nu y una I perón elevada a la nu. Pero ya esta parte no participa de la sumatoria y se puede sustraer. Entonces lo sustraemos y entonces, nos va a quedar que la sumatoria que ven aquí es la función modificada de Bessel del primer tipo. Y acá está en la definición. Entonces, esta I elevada a la nu multiplicada por la I elevada a la menos nu me va a dar un 1 y esa es la definición de la función modificada de Bessel del primer tipo. Bien, entonces, ya que sabemos esto, la segunda solución de la ecuación modificada de Bessel podría ser la que están viendo acá. Pero vamos a observar qué pasaría si no es igual a un número entero. Y encontramos que también hay dependencia lineal de la primera solución con la segunda. Pero en ese caso eh, tenemos algo mucho más sencillo. ¿Sí? De que la I índice N con N entero es igual a la I con subíndice menos n, que también es un entero. Entonces, esta formulita, igual que les dije en, en el caso de la función de Bessel, de, eh, del primer tipo, va a ser muy útil para hacer álgebra. No lo olviden, esta sí hay que memorizarla porque es muy útil para hacer álgebra, en distintas circunstancias, como nos hemos encontrado. Bien, ahora la, la relación de recurrencia se obtiene de las relaciones de recurrencia de este. ¿Sí? No está diciendo que sean iguales, sino que se obtienen de esa relación de recurrencia. Ya si son iguales es otro asunto. Bien, aquí entonces debemos observar que la función generadora de, e, de I de orden nu de la función de Bessel, perdón, de la función modificada de Bessel de orden nu, se puede calcular haciendo los cambios que se encuentran aquí. Pero este, eh, pongan cuidado en que la función generadora, y recuérdenlo muy bien, solo nos da órdenes enteros, solo nos da órdenes enteros. Bien, de todos modos vamos a hacer el cambio que se propone. En la t la cambio por menos it y la x la cambio por ix, me va a quedar esta función generadora. La i no aparece ya, pero esos cambios sí van a influir eh, en este lugar porque el argumento es imaginario y a la t la vamos a tener con un término al frente que es menos y elevado a la nu, y tenemos que manejar eso. Bien, entonces, ¿qué se hizo con el cambio de la i elevada a la menos n? Que se racionalizó la i para quitarnos el signo menos que está aquí afuera. Entonces queda de esta manera. Pero si se dan cuenta, escrito de esta manera, y me voy a regresar un poco para que lo recuerden, escrita de esa manera, nos da precisamente la definición de la función modificada de Bessel del primer tipo. Bien, a ver, permíteme, voy a dejar de compartir un momento porque el cursor no me gusta y no veo dónde está el... A ver, ¿qué pasó? A ver, permítanme. Voy a dejar de compartir un momento, permítanme. A ver, ¿me escuchan? ¿Alguien de ustedes me escucha? O a lo mejor ya se congeló mi computadora de nuevo. Sí, se sí, sí, escucha. Sí, ah, gracias. Entonces no sé qué pasó con este, que no se quiere mover. A ver, lo voy a tener que cerrar y, y lo abro en un momento. A ver, permítame por favor. No entiendo por qué no le hace caso al, a mis comandos del teclado. A ver, voy a compartir de nuevo, pero no sé qué está pasando. Realmente no entiendo qué está pasando. Pero bueno, por lo menos puedo moverlo con... Voy a, hacer... Voy a probar de este modo. Bien, entonces, este, bueno, ya vieron cuál es la, la función generadora. Recuerden que la función generadora se usa mucho también para hacer algunas demostraciones. Pero hay que tener presente que solo se tienen eh, funciones modificadas de Bessel, pero de orden entero, en ese caso. Bien, entonces, la segunda solución se obtiene utilizando los cambios que hicimos con la función de Bessel del primer tipo, pero en la función de Hankel. Esto también para garantizar que se tiene una segunda solución linealmente independiente. Entonces, en esa función de Hankel van a aparecer estos términos. Acá está la función de Neumann, de acuerdo a nuestra notación entonces, este, ah, disculpe, es que esto a ver si así funciona bien. Bueno, entonces, este se va a utilizar esta función de Bessel del primer tipo con argumento imaginario, pero también acoplado este, con la función de Neumann, de un argumento imaginario. Entonces hay que hacer los cálculos, hacer las modificaciones adecuadas. ¿sí? Eh, Aquí tenemos una i elevada a la n no más 1. La i se vuelve a expresar en su forma exponencial. Y después utilizamos la función de Neumann. Y la parte que está a la extrema derecha de la definición de la función de Neumann es la que queda aquí. ¿Sí? Noten que esto que están viendo acá es este término que corresponde a seno. ¿Por qué? Porque si simplifican seno con seno nos va a quedar nada más la función de Bessel, del primer tipo. Y el coseno es lo que se tenía originalmente en la función de Neumann, pero noten que tenía aquí un una I. Entonces, de ese modo... organizamos todo esto, esto se puede expresar como un solo exponencial. Bien. Esto lo manejamos para obtener la función de Bessel, modificada de Bessel, de orden nu. ¿Sí? Del exponencial que ven aquí y de lo que está acá afuera, se toma uno nada más, el un medio, y se introduce acá. Y algo parecido se hace de este lado. Entonces, resulta que al factorizar estos términos, se va a simplificar este exponencial junto con lo que está acá afuera de manera tal que nos queden nada más las funciones modificadas de Bessel. Pueden observar que debido a la… A ver, me voy a tener aquí un poco arriba, a ver si no me muevo demasiado rápido… Aquí tienen. Esto lo vamos a utilizar para mostrar que igual que la función de Neumann, esta función que se le llama canu, es cero en el numerador y cero en el denominador cuando el orden es entero. Recuerden que en el caso de la función de Neumann, pues tomamos límites con mucho cuidado para llevar a nu tanto a cero como a un orden entero. Entonces acá se debería de hacer lo mismo para ver que realmente si se converge una función linealmente independiente. Entonces pues hay unas relaciones de recurrencia también que se pueden obtener de ellas. y si hacen algún desarrollo como está relacionada con la función de Hankel este, este paréntesis de acá debe de ir arriba esto está mal es la función de Hankel del primer tipo se puede llegar a estas relaciones que hay para la la segunda solución de la ecuación modificada de Bessel y acá cuando se tiene orden nu Noten entonces aquí también que tiene una divergencia en x igual a cero. ¿Sí? Y acá se tiene una divergencia logarítmica. Eso viene heredado de la función de Neumann y de las funciones de Hankel en ese orden. Y bueno, pues también se puede mostrar que tiene una representación integral. Recuerden que estas representaciones integrales pues pueden ser muy útiles para hacer de algunas demostraciones. Y en esta habíamos calculado algo semejante en, en el caso de la función de veces del primer tipo, pero acá pues, es, una, es un coseno hiperbólico. Y con un cambio de variable muy sencillo, este también lo pueden llevar a esta forma que tiene un radical en el denominador. ¿Hay dudas sobre esto? Si no hay dudas ahora, pues me preguntan más adelante. Bien, entonces vamos a, a ver ahora lo que son las funciones esféricas. Funciones esféricas de Bessel o funciones de Bessel esféricas. Las funciones de Bessel esféricas provienen de este lugar. Aquí mostramos la ecuación esférica de Bessel. Para entenderla hay que desarrollarla y ver la relación que tiene con la función de Bessel del primer tipo pues con un chiris que le cambien se darán cuenta de que no hay ninguna relación. Y además el orden, se está pidiendo que el orden sea entero. Tenemos que ver por qué se pide que el orden sea entero. Y este recuerden que en la separación de variables en coordenadas esféricas aparecía la ecuación de Legend, o la, la ecuación este, modificada de Legendre que tenía como separación de variables una constante. Pero como los, las series de Legendre no convergen, la única manera de que hubiera convergencia era escogiendo eh, la constante de separación de variables de esta manera, de esta forma tan caprichosa, pero eso me dice que el orden de las funciones esféricas de Bessel debe, ser, debe de ser entero, pero de esta forma caprichosa. O sea, si n es igual a cero, pues es 0. Si n es igual a 1 entonces va a salir un 2 Si n es igual a tres, eh, digo, si n es igual a dos, entonces me va a dar un 6 etcétera. Entonces va variando de ese modo. Una diferencia muy, muy, muy, pero muy importante con la función de Bessel del primer tipo, es que aquí aparece un 2. Y ese es el problema, que con ese chiris que cambió, ya las funciones son completamente distintas. Bien. Vamos a ver a qué funciones corresponden haciendo los cambios correspondientes. Miren, acá se está proponiendo que se haga este cambio. Pero este cambio deben tener cuidado porque si aparece otra constante no van a poner esto mismo. Entonces la sugerencia es de que propongan un cambio como sigue. Afuera van a poner kr elevado a la a, una a minúscula que pongan por ahí en el exponente. Y después de sustituir, ustedes deben de ver, pues, qué valor es el que se requiere para la a y que nos lleve a una ecuación conocida. Entonces, después de hacer eso, la ecuación conocida se obtiene dándole a la A el valor de menos un medio. Por eso aparece este en el denominador. Pero recuerden la forma general de hacer estos cambios de variable, porque va a ser muy útil aprender a hacer cambios de variable en toda su carrera. Entonces acá ponen el KR elevado a la A, pero aquí adentro también pudiera ser necesario que pusieran KR elevado a la B, y tratar de llegar a una solución. Aquí como ya viene digerido, así como lo ven, pues qué fácil, ¿no? Pero no, en general hay que hacer cambios en el argumento y además cambios en lo que era el argumento, pero afuera elevado a una potencia. Esa es una forma que generaliza un poco más. No es la más general, porque no hay, no hay una más general, lamentablemente que hago un cambio general que me lleve siempre a una ecuación conocida para ya tener la solución, tanto que le sufrieron los matemáticos para resolver estas ecuaciones. Bien, entonces, después de transformar esta ecuación, como la ven aquí, llegamos a una ecuación de Bessel del primer tipo, así como lo oyen, pero... Noten que el orden de la función de Bessel no va a ser entero, va a ser un número real, racional, elevado al cuadrado. Entonces resulta que la solución la podemos expresar como viene aquí. Entonces les voy a recordar lo que estuvimos haciendo con la función de Bessel del primer tipo. Espero hayan hecho el ejercicio. Les dije que cuando X es muy grande, la ecuación de Bessel del primer tipo se convierte en una, o se aproxima más bien, a una ecuación eh, de homogénea de Euler, que tiene en particular soluciones X elevadas a la A, y que con eso se podría demostrar que la función de Bessel cuando tiene un orden muy grande, además de ser oscilatoria y no ser periódica, va decreciendo con respecto a la raíz. Y recuerden también que la ecuación de Bessel se obtiene en separación de variables en coordenadas cilíndricas. Pero acá estamos en coordenadas esféricas, cuando les hablaba de la separación de variables que se ve aquí, la constante de separación, que estuvimos obligados a definirla de este modo, para que tuvieran convergencia en polinomios las series infinitas de eh, de Leianza. Bien, entonces aquí la Z en sí tiene también un decremento raíz de, del argumento de la Z. Pero ahora en coordenadas esféricas vemos que la solución va a tener una raíz extra en el denominador, Significa que ahora la función de Bessel del primer, tí, bueno, la, la, las funciones este, esféricas de ser van a decrecer no como conforme a la raíz de 1 entre X. No, ya lo dije mal. No con respecto a la raíz de X, sino que ahora van a decrecer con respecto a X. Si el argumento fuera X, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando estamos, el argumento es muy grande, aquí, esta decrece como 1 entre raíz de x, o del argumento, más esta raíz. Significa que en coordenadas esféricas, las funciones esféricas de Bessel decrecen más rápido que las funciones de Bessel del primer tipo lo cual es de esperar por ser una esfera en la cual o fenómenos que se describen en una esfera y en coordenadas esféricas de acuerdo entonces eso lo tienen que recordar para saber las tendencias o sea por la función de Bessel va a ser oscilatoria la solución pero el decremento conforme el argumento crece va a ser más rápido en las funciones esféricas de Bessel que en las funciones de Bessel de primer tipo esa propiedad deben recordar. Bien, entonces ahora tenemos que buscar la relación entre esas funciones y las funciones de Bessel y de Neumann. Entonces recuerden que en muchos libros de texto se les llama con minúsculas. Sí, con minúsculas, y se acostumbra a poner el, el, la raíz de pi sobre 2 también. Entonces es de interés que ustedes revisen qué sucede con las funciones de Bessel del primer tipo de orden fraccionario. Recuerden que mientras no sea entero el orden, entonces puedo usar como segunda solución, la función de Bessel del primer tipo de orden menos, abro paréntesis, n más un medio, y cierro paréntesis. Esa podría ser la segunda solución. Pero eh, vamos a proponer que si n es un número entero, siempre va a estar sumado ese entero por una fracción, entonces nunca va a dejar de ser fraccionario, pues de todos modos se escoge a la función de Neumann para ello. Pero les pido por favor que hagan el ejercicio de irse a la función de Neumann y ponerle en todos los términos que tiene su definición n más un medio, pónganle n más un medio. Y demuestren que sí da lo que están viendo aquí, para que entiendan también un poco más cómo trabaja la función de Neumann. De acuerdo, entonces lo que les acabo de decir, que como es fraccionario y nunca puede ser entero, puramente entero el orden de la función de Bessel, siempre se tiene como segunda solución a menos, abro paréntesis, n más un medio y cierro paréntesis. Y aquí se puede demostrar utilizando la función de Neumann. Bien, entonces háganlo por favor, es muy sencillo, es rapidísimo y muy ilustrativo. Ahora, eh, noten que aquí estas, yo les llamo este, la el chiquita, la Neumancita o la Neumann chiquita. El hecho es de que se acostumbren a que se usa una letra eh, minúscula, por lo menos en el argen y, y en algunos otros textos. Si en cada texto que les haya gustado revisar, pues este, busquen la, la definición, las notaciones, para que ya puedan manejarlo holgadamente. Entonces acá se usa la función de Hankel también de orden fraccionario, pero fraccionario entre dos, ¿verdad? Bien, entonces quedaría escrita de esta manera por definición y la de segundo tipo pues quedaría con el signo menos por ser, un complejo conjugado bien bueno entonces bueno algunos casos particulares La función de, no, de, de, perdón, la función de Bessel, esférica, esférica de Bessel del primer tipo, se puede escribir como seno de X entre X, así como lo oyen. Por eso el interés de expresarlo en esta forma de Hankel. Ahorita encaja perfectamente bien. Y recuerden que la función de Bessel del primer tipo eh, también se va aproximando asintóticamente a un seno entre raíz de X, seno de X entre raíz de X. Pero en el caso de la función esférica de Bessel, del primer tipo me queda seno de X entre X. ¿De acuerdo? Y eso de manera natural, aquí no es nada asintótico, es de manera natural. Hay que poner el orden cero nada más. ¿Sí? ¿Sí? recuerden, le ponen orden cero aquí y significa que es la función de Bessel de un medio aguas es la función de Bessel de un medio bien, después la función de, de Neumann de orden cero también es la función de Neumann de un medio bueno, esto la cosa de ponerlo acá pero tienen que ver que la función de Bessel de orden menos un medio y la de un medio, ¿por qué me da esto? Tienen que verlo directamente, tienen que verlo directamente en la serie infinita. Usar la fórmula de duplicación y demostrar esto. Y demostrar esto de acá. Se van a ver en la necesidad de usar la función, las, esta, pero la fórmula de duplicación. Bien, se los adelanto. Bueno, entonces en la función de Hankel, como pueden ver, pues este está escrito de una manera muy sugerente. Pero si es de orden cero, pues hay seno y hay coseno, ¿verdad? De acuerdo a la estructura que le están dando aquí. Resulta que tengo que factorizar una i para que me dé exactamente la exponencial. Y aquí lo ven. Y lo mismo con la del tipo 2, que pues, realmente ya lo saben, aquí está. Es el, perdón, es el complejo conjugado de lo que ven aquí. Así como lo oyen. Entonces, esa es la razón precisamente porque cuando se tienen eh, ondas esféricas, es importante que la fase se escriba de esta manera, que se vea mejor eso de la fase. A ver, entonces aquí, ¿qué les voy a mostrar? Bueno. Algunas relaciones de recurrencia que tienen, observen, pero pues no tienen nada que ver con las funciones de Bessel. Son bastante distintas, pero pues hay que recordar dónde encontrarlas para poder también, por ejemplo, en este caso de aquí abajo, poder integrar al hacer un desarrollo en funciones de Bessel esféricas. Igual acá. Y claro, acá es para hacer álgebra o hacer simplificaciones. Si tienen derivadas, pasarlo a funciones que no son, que no tienen derivadas. ¿Sí? Entonces eso sería bien. Entonces vamos a ver aquí un problema que tiene que ver con las eh, funciones. este va a ser un problema que tiene las eh, funciones modificadas de Bessel como solución. Aparece mucho en mecánica de fluidos. Pero este, este problema es de mecánica de fluidos, les voy a explicar los detalles, si tienen dudas pregunten, pero esto nos va a llevar a un problema más, como lo van a ver en un momento. Bien, eh, si el flujo es unidireccional, entonces sucede que los términos no lineales del operador derivada de Lagrange eh, son cero y nada menos queda la derivada parcial en el tiempo. Y del otro lado se tiene la viscosidad cinemática y el aplaciano de la velocidad en la dirección X. Y tenemos un forzamiento. Ese forzamiento se debe a que... Eh, se le está metiendo un gradiente de presión oscilatorio al líquido que se encuentra en ese tubo. ¿Cómo se puede lograr? Pues si, por ejemplo, con un pistón, meten un pistón en un tubo y lo ponen a oscilar. Y entonces se produce un movimiento oscilatorio dentro del líquido. Y aquí estamos suponiendo este gradiente de presión, la P mayúscula es menos la derivada de P en X. ¿Y por qué esto hace que P sea positivo, este signo menos? Porque los líquidos no se mueven por la presión, sino que solo se pueden mover por el gradiente de presión. Si no, por ejemplo, tomen un tubo, traten de soplar, en ese tubo, pero le tapan en el otro extremo. Entonces, por más presión que quieran imponer en el, en el fluido que se encuentra en el tubo, no lo van a mover porque están tapándolo, pero están incrementando la presión dentro del tubo. Entonces, para mover el fluido hay que producir un gradiente de presión. Si, sí, por ejemplo, a la izquierda de un tubo, ponen un, una presión y en el otro extremo del tubo eh, ponen, por ejemplo, la presión atmosférica. Entonces, si la presión que se pone en un extremo no es mayor que la presión atmosférica, no va a haber movimiento. Y por eso es el gradiente de presión el motor de ese movimiento. ¿Sí? Pero ahora si el, el pistón va a estar moviéndose oscilatoriamente con un periodo omega multiplicado por el tiempo entonces eh, tenemos un gradiente de presión oscilatoria. ¿sí? Y por eso es el menos. ¿El menos por qué es? Porque la presión de un lado debe ser mayor que la del otro, y, pero la X varía incrementándose y la presión está decreciendo. La única manera de que esto sea positivo es poniendo un signo menos. Bien, es lo que se maneja aquí. Entonces ya tenemos esta parte, este es la, el ρ es la densidad del líquido. Entonces se supondrá que en el último término cambia la ecuación de esta forma. ¿Y qué gané? Pues gané sencillez en la solución. Pero tengo que recordar al final que debo tomar la parte real de la velocidad. Es lo que hay que recordar. Bien. ¿Y profe, cuando dice que en el último término, ¿a qué se refiere? Ah, en este término, nota que aquí había un coseno. Y en este último término, lo cambio por un exponencial. Eso va a facilitar mucho la solución. Porque si yo, por ejemplo, la velocidad le llamo de esta forma, puedo simplificar los exponenciales. Eso es lo que simplifica el cálculo. Este sería la amplitud de la velocidad, esa así de R, que nada más va a depender del radio del cilindro, en el cual se tiene un flujo oscilatorio. Bien. Bueno, entonces eh, vamos a seguir adelante. Me voy con cuidado. Entonces, eh, llegamos a esta ecuación. Esta ya es una ecuación, aunque esté escrito de este modo, debería de ser este, derivadas totales porque la fin nada más depende de R. Entonces, deberían de ser derivadas totales, no parciales. El hecho de que esta es una ecuación diferencial ordinaria, pero va a tener coeficientes complejos. Eh, tenemos que resolver la ecuación, la solución, tenemos que obtener la solución de la homogénea y la solución particular del inhomogéneo. Entonces resulta que, ¿sí? ¿Alguien pregunta? Ajá, ¿cómo se obtuvo esa última ecuación de I omega phi igual a ¿Esta este? de acá? Ajá. Sí, es que, a ver, me voy a regresar para que lo vean. Se debe eh, al, al truco que utilicé. El coseno lo cambio por esto y debo recordar al final tomar la parte real nada más de la velocidad. Pero ya que tengo esta ecuación, ahora de momento me olvido de lo que había acá arriba y observo que si a la velocidad la cambio por esto, se simplifica de ambos miembros el exponencial Sí, esto nada más lo meto aquí y aquí. Y ya en, en toda la ecuación aparece el exponencial. Este exponencial se simplifica en ambos lados y nada más nos queda lo que estás viendo aquí. La I omega viene de tomar la derivada temporal del exponencial porque la no depende del tiempo. De ahí salió la I omega. Bien, ¿hay alguna otra duda? Bueno, entonces vemos que la solución particular de la inhomogénea es esto, es esto que ven aquí. Noten que esto es una constante, entonces al meter la, esa fía acá, va a dar cero este término y nada más quedaría eh, lo que es la phi la aquí junto con la p entre Rho. y de ahí sale esta igualdad que ven aquí. Sí, ya el procedimiento que estamos siguiendo es de ecuaciones diferenciales. Traten de recordarlo, si tienen duda de todos nos pregunten, por favor. Entonces, ya después de que calculo la solución de la inhomogénea, la, la solución particular de la inhomogénea. Entonces, eh, resulta que me queda una ecuación homogénea, que es una ecuación que se parece mucho a la de Bessel. Si no se parece mucho, pues multipliquen por R este, ambos miembros. Entonces, debido a que este argumento aparece aquí en la R, vamos a multiplicar por R aquí, R aquí y R acá. Resulta que esta constante que aparece es equivalente a la K que vimos en la función modificada de Bessel y este, en la función de Bessel del primer tipo. Esto equivale a la K. Y recuerden que si a la K les sacaba raíz... Veía que en estos lugares se podría cambiar, todo aquí K cuadrada y K cuadrada arriba, K aquí y K arriba, etcétera Y de esa manera hacíamos el cambio de variable de inmediato. Pero la K, para que esto sea la K, tengo que sacarle raíz y ahí tienen el cambio de variable. ¿Sí? Si no lo ven, pues van a tener que ponerse a trabajar escribiendo que la R es igual a una A por R y quiten esto. Y hasta llegar a hacer esa sustitución en todos lados, hacer la regla de la cadena, lo que sea necesario, se darán cuenta de que lo que está aquí es correcto. Bien, entonces, ¿qué me queda? pues me queda una ecuación modificada de Bessel a las eso. ¿De qué orden es? Pues tiene que ser orden, orden cero porque nada más aparece la R aquí. Si no lo ven, multipliquen por R mayúscula en todos lados para que se vea más parecido a la ecuación modificada de Bessel. Entonces esta ecuación tiene dos soluciones que son de esta forma porque es la de orden cero. Y le sumo a la solución, pues, la solución particular de la Entonces, eh, me tengo que acordar. Perdonen, me fui muy lejos. Ay, es que no, no entiendo por qué no me está respondiendo este software ahorita. Permítanme. Aquí está. Recuerden que este este líquido está fluyendo en forma oscilatoria en, en un, dentro de un cilindro, dentro de un tubo. Y entonces eh, la solución debe de ser finita en el centro de ese tubo. Eso significa que, y les recuerdo que tenía una divergencia logarítmica en, con el argumento igual a cero. De ahí que la C2, como condición física, debe hacerlo igual a cero para que la solución sea válida en el centro también. De ahí nos va a quedar nada más lo que está aquí. Y después lo que hago es evaluar esta función en el radio, porque ahí la velocidad debe de ser cero. Se demuestra experimentalmente que la velocidad del fluido en una pared que no es elástica debe de ser cero. La condición general de un fluido es de que la velocidad debe ser igual a la velocidad de la pared. Pero si el tubo está fijo y no es elástico, entonces la velocidad debe de ser cero. Esto significa que la phi debe de ser cero, por la relación que tiene la phi con la velocidad. Entonces la phi debe de ser cero en R igual a A y de ahí podemos calcular el valor de la constante C1. La C2 ya la calculamos como una condición física de que la solución debe ser finita en el centro del tubo. ¿Sí? Bien, entonces, esa solución se puede escribir de este modo, ya incluyendo la constante C1. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? El problema aquí todavía no está resuelto, porque esta, esta solución que damos es, es la amplitud del exponencial que está escrito acá este, desde el punto de vista temporal. De todo esto tengo que tomar la parte real y como chispas lo voy a hacer. Pues bueno, lo que voy a hacer entonces es tomar parte real e imaginaria de lo que están viendo aquí en este numerador, parte real e imaginaria de lo que están viendo en este denominador. ¿Ay, ¿Por qué real e imaginaria? Porque tiene argumento complejo. La raíz de i es un número complejo, <coughs> ya no es puramente real. Entonces, parte real imaginaria las escribo explícitamente, igual acá, la racionalizo y trato de tomar parte real de todo el numerador que multiplique a la i que está aquí abajo. Que si la racionalizan me queda un menos i en el numerador. Entonces, la parte real imaginaria de lo que sale de aquí lo, lo multiplico por este imaginario. Y todo eso lo multiplico por eh, la forma compleja del exponencial, que sería coseno de omega t más i seno de omega t. Lo multiplico por todo lo que salga de este relajo. Y de eso tomo la parte real. Bien. Pero recuerden que la función modificada debe ser se obtuvo de una serie infinita que es la función de Bessel. Del primer tipo. ¿Cómo le hago para tomar parte real imaginaria de la serie infinita? Entonces, pues a, aparecen aquí las funciones BER y BEI de Kelvin. Kelvin, o sea, Lord Townsend, es uno de los genios de, de la física y de los genios de la mecánica de fluidos también. Entonces, de seguro este problema se les presentó y lo tuvieron que resolver. ¿Y cómo lo hicieron? Pues, este, encontrar precisamente las partes reales e imaginarias del problema. Vean cómo de manera natural sacan la raíz de la I, que es lo que está acá. Esto es una de las raíces de la I. Bien, entonces, ¿cómo llegamos a estas funciones? Para ello, primero tenemos que entender qué significa el cuadrado de lo que están viendo aquí. Significa que el cuadrado es igual a y por x al cuadrado. Entonces, esto lo vamos a tener que utilizar en las definiciones para obtener todo esto. Bien, entonces, a ver, permítanme que otra vez se me había olvidado que no se movía. Entonces, si sustituimos esa i en la función de Bessel, ah, recuerden que eh, teníamos esa definición. Recuerden que al frente debería de aparecer la o sea la imaginaria i elevada a la menos nu, pero resulta que si la nu es un cero pues me queda nada más lo que ven acá. Entonces resulta que estas funciones B, e, R y B, e, I se van a obtener directamente de la función de veces del primer tipo con argumento imaginario. Entonces eh, nos va quedando lo que están viendo en este lugar al meter el argumento imaginario después de haber usado lo que están viendo aquí. Bien, entonces, ahora vamos a hacerlo directamente. Si esto es igual a esto, acá tenemos lo que es la raíz de i. Lo metemos directamente, aprovechando que son pares, son pares, son pares. Entonces, está, esta operación aparece en todos ellos, el, el cuadrado que ven ahí. ¿Sí? Entonces, el cuadrado que ven ahí, va, me va a cambiar todo una i. Y por eso tenemos esta i que están viendo aquí afuera. Noten que aquí está afuera. Pero acá no la podemos dejar afuera todavía. Porque es una i elevada al cuadrado, una i elevada al cubo, etc. Entonces, esta es la parte imaginaria de la función modificada de veces el de orden cero Pero... ¿Esto qué va a hacer? Si lo elevo al cuadrado, me da un menos 1. Es lo que va a pasar. Este es una i al cubo, que sigue siendo imaginaria. Es menos 1 por i, en este caso. Y ahí se va a ir reflejando en la parte imaginaria. Y me voy a la cuarta y la cuarta sigue siendo, toma parte de la parte real. ¿Sí? Pero ahora, en ese caso, cuando aparece este I a la cuarta, tenemos I al cuadrado, este, por I al cuadrado, me da menos uno por menos uno, debería ser más, ¿no? Y por eso aparece un más aquí. Y así se va obteniendo término a término, aprovechando esta idea que se da en este lugar. Bien. Entonces, estas funciones son muy importantes. ¿Por qué son importantes? Porque en, en esa época deberían de estar tabuladas. Y si buscan en Maple y matemática, estas funciones deben de estar ahí ya este, con algún algoritmo para hacer su cálculo rápido. De todos modos, observen, esto es muy interesante, la convergencia tan rápida que tiene. Si X es de orden 1, si X es muy grande, pues entonces hay que ver cómo van a competir, ¿verdad? Cómo van a competir entre ellos. Bien, entonces estas funciones nos permiten hacer la separación de parte real imaginaria de lo que tenemos acá arriba. Otra vez, me fui rápido, permítanme. En esta solución. Bien, entonces tengo que tomar, separar eh, parte real más I, parte imaginaria de lo que ven aquí, o sea, la BR más I, BEI, igual acá abajo, pero recuerden que aquí no tiene R, aquí tiene A. Entonces todo eso se racionaliza y tenemos la parte, tenemos el numerador. Eh, aquí, como hay un 1 de este lado, este también va a pasar acá de este lado. Y después racionalizamos ese denominador y va a aparecer todo un producto de términos, un relajo. Pero pues, eh, el hecho de haber podido separar parte real imaginaria nos permite hacerlo por lo menos, ¿no? Entonces aquí tienen que lo que resulta de acá después de haber utilizado esta I de nuevo, pues este, hay que multiplicarlo por este número complejo. Así es. Entonces, grafiquen en esa función en MAPLE o en matemática para que vean qué relajo se arma en el flujo, sobre todo cuando las frecuencias son muy grandes. Eh, resulta que el, el flujo en un tubo, cuando no es oscilatorio, nos da un paraboloide de revolución en el perfil de, de velocidades. Es un paraboloide de revolución. Pero si ustedes ponen este, estas funciones, las tratan de graficar en MAPLE para distintos tiempos, este, claro, tienen que fijar ahí una frecuencia, eh, una viscosidad cinemática. El hecho es de que si lo grafican, eh, van a encontrar que ese parabolo empieza a perder sentido porque va a haber zonas que se van a, hacia atrás desfasadas de zonas que están cerca de la pared, que se van hacia adelante, cosas de ese tipo, y el flujo es muy interesante. ¿Hay dudas sobre esto? Entonces hay que recordar cuando manejan funciones modificadas de Bessel que esto se puede aparecer, se les puede presentar. Bien, entonces este. Voy a dejar de compartir por un momento. Y les. Déjenme buscar. A lo que está. Permítame un momento. Bien, entonces les voy a compartir. Eh, como en un problema en coordenadas cilíndricas, como es este un, son cilindros concéntricos y dentro de ellos aparece también un, un líquido y este está en rotación. Entonces, les voy a mostrar. Y son cilindros, uno de radio Rho1 y otro de radio ro 2 Y en medio hay un líquido que este, se encuentra girando con los dos cilindros. Pero lo que quiero mostrarles es cómo este, es importante... Observen, a ver, es que aquí deben aparecer funciones de Bessel que forman parte del problema de valor propio que se estudia en este, en este caso. Aparecen funciones de Bessel, entonces hay que acostumbrarse cuando trabajan en coordenadas cilíndricas a, a manipularlas y hacer simplificaciones con las relaciones de recurrencia, etcétera. Noten, por ejemplo, aquí hay una prima, significa que es derivada. Esa es conveniente cambiarla por este, funciones de Bessel que no tengan derivadas y después hacer las simplificaciones correspondientes. Aquí, como hay un cilindro en el interior, no es necesario quitarnos esta este, función modificada de Bessel del, del tipo 2. Eh, la equivalente a la de Neumann porque este, no, no llegamos a la singularidad. ¿Sí? Es lo que tienen que observar, es lo que quería mostrarles, cómo en, en problemas de coordenadas cilíndricas por fuerza, se van a tener que enfrentar a este tipo de, de problemas. ¿De acuerdo? Acá aparecen otra vez este tipo de funciones. Y, y el objetivo es... Encontrar la estabilidad de, de esos líquidos que se encuentran metidos entre los dos cilindros concéntricos. ¿Sí? Y este es un problema de estabilidad. Entonces, eh, tienen que acostumbrarse a utilizar las funciones de Bessel del primer tipo, las de Neumann, y las equivalentes que aparecen en la ecuación modificada de, de Bessel, que aquí debió aparecer para que se presentaran estas funciones modificadas de Bessel. Y, obviamente, a, a manejar también algebraicamente a las funciones esféricas. Bien, voy a dejar de compartir esto. Este, ¿Por qué les muestro esto? Porque es importante que se den cuenta de que... Este, es un tema realmente serio, si sí se maneja y es de gran importancia. O sea, gran cantidad de fenómenos que hay en la naturaleza que tienen coordenadas cilíndricas, pues hay que este hay que prepararse para manejarlos. Hay que estar preparado para manejar ese tipo de problemas. Bien, entonces ahora voy a compartirles el problema que... Se veía ahí. Nos dan una ecuación que tiene esta forma. Es la segunda derivada de Y con un coeficiente variable que se ve muy feo, multiplicado por Y. O sea, si ese coeficiente variable, si la X fuera muy pequeña pues nos llevaría a la ecuación del oscilador. ¿Por qué? Porque podríamos ignorar el exponencial y poner un 1 en su lugar. Pero no es así, es el exponencial completo. Entonces resulta que si hacemos un cambio de variable que al, a la u le llamamos exponencial de x y tenemos una nueva variable independiente, al hacer los pasos correspondientes, esta ecuación afortunadamente se simplificó en una ecuación de Bessel. Claro que la ecuación de Bessel es un cuete, ¿verdad? Ya se si ha estudiado tanto que tenemos el material para proponer una solución. Pero si me hubiera caído esta ecuación, pues tengo que estudiarla como lo han hecho por años los matemáticos. Entonces, es una ecuación de Bessel de orden cero y la solución no hay otra más que escribirla de este modo. Pero la U la propusimos de esta manera y por tanto en el argumento de la función de Bessel tiene que aparecer el exponencial. Esta sería la solución general de ese caso. Este es un caso particular. Hay casos un poco más elaborados, como el que sigue, lo voy a ver rápidamente porque no me voy a entretener con él, es el de las oscilaciones de una cuerda de longitud de L, tensión T, y densidad que varía linealmente de esta manera. O sea, la densidad de la cuerda va a variar de este modo. Y esta axi se va a proponer de esta forma en lo que sigue. Bien. Entonces la Rho... Esta es una ecuación de onda, como pueden ver, pero la Rho es variable. O sea, tenemos, si esto está relacionado con la velocidad de fase, la velocidad de fase va variando este, con la posición X. Bueno, entonces, este, vamos a proponer como condiciones iniciales que en T igual a cero, esa amplitud Y de la cuerda va, va a ser A, y que la derivada en el tiempo de esa amplitud Y es igual a cero. Con las condiciones de frontera, de que esto es cero en X igual a cero, y esto es cero en X igual a L. Bien. Proponemos separación de variables y lo mismo que hemos hecho. Afortunadamente aquí la X, la Rho de X sí se puede separar, pero queda escrito de este modo. sí Supongamos que la Rho varía de manera muy sencilla como X. Esa sería una ecuación de Eiri. Se escribe A, y I latina, R, Y la ecuación de IDI que aparece en óptica. Aquí tenemos una variación que es lineal, pero no es exactamente la X. Entonces habría que hacer cambios de variable y aquí se, ya se hace el cambio de variable de acuerdo a la que, sí, que se propuso anteriormente. Haciendo ese cambio, entonces ahora sí nos queda una ecuación de IDI con este parámetro constante. Ahora, para poder evaluar esa ecuación de ERI se propone otro cambio de variable, quedan cosas muy feas, por eso me voy a ir rápidamente y ya me queda la ecuación de ERI en forma explícita. Pero voy a seguir adelante en el proceso, se propone otro cambio de variable de esta forma. Híjole, Y me doy cuenta que esto como que se parece a la ecuación de Bessel, pero esto, con esto truena todo porque tiene la 3 Entonces propongo un cambio de variable de esta forma. Me procedo a hacer los trámites burocráticos de las derivadas. Y aquí está el trámite. Y miren ustedes lo que va quedando, que se ve horrible. Cuando veremos algo que se parezca a lo que ya vienen libros de texto? Que para están estudiando ustedes este curso, ¿no? Saber que hay por ahí algo parecido, ver, permítanme porque mi tacto no es muy bueno. Y ahí está. Entonces veo que al simplificar estas cosas y hacer una selección de los parámetros, como los que ven aquí, me lleva a la ecuación de Bessel. que tiene un orden fraccionario, si le saco raíz, entonces me dice que la nube es igual a un tercio, la nube es igual a un tercio, entonces, ya viendo esta ecuación, puedo dar la solución de inmediato, ya no me debo preocupar, o sea, tanto esfuerzo que hice acá arriba. Entonces, resulta que la ecuación de Eiri está relacionada con la ecuación de veces mediante un cambio de, no uno, perdón, varios cambios de variable, ¿sí? Entonces, ahora me tengo que regresar, la f de dónde vino, entonces, tengo que regresarme y escribir el argumento que corresponde después de los varios cambios de variable que hice. Recuerden que sí se puede tener una segunda solución acá porque es fraccionario. O sea, en lugar de escribir Neumann puede haber escrito esto. Pero si como regla general vamos a usar Neumann, pues se deja Neumann. Ya en el software que ustedes manejen, ya sea matemática, MAPLE o una subrutina que tengan de FORTRAN, de C, pues deben de tener las subrutinas para la función de Neumann. Entonces, esta es la solución que, que tiene la, la, la ecuación de IRI. Esta S también deben de regresarse para poner el valor de la S ¿eh? que aparece aquí. Recuerden que la S tenía, estaba relacionada con una buena cantidad de parámetros. A ver, me voy a regresar, a ver si el tacto me ayuda. La S, mmm, se propone algo así, pero ah la S, ¿dónde quedó? A ver, ya me vi la definición de la S, ya la perdí. que viene aquí es en este lugar donde todos estos términos se deben de meter en algún lugar Sí, una parte la debo meter aquí en esta x sí, y otra parte se debe meter acá pero está al cuadrado ah no es que aquí está la C verdad es que hay que sacarle raíz cúbica a esto si sí, sí no lo veía, está aquí, esa parte del proceso. Entonces, este tipo de problemas, o sea, en algún lugar ya deben estar las soluciones explícitas de la ecuación de Eddy, pero si no, tengo que buscar la manera con las herramientas que tengo. Entonces, esta sería la solución aquí y ya después vienen este, funciones de leyante. Entonces, pues hay que acostumbrarse a hacer cambios de variables para llegar o buscar la posibilidad de que se llegue a una ecuación conocida. Y como observan en este caso, hay ocasiones en que hay que hacer varios cambios de variable, no nada más uno. Y eso complica las cosas, ¿verdad? Pero hay que tener paciencia para hacer este tipo de, de cálculos. ¿Hay alguna duda o comentario? Si no, lo que podemos hacer es este, tomar un descanso y nos vemos aquí a las 11.35. Vamos a seguir viendo más problemas. Entonces nos vemos en un momento. Voy a dejar de compartir. Y vemos problemas eh, este, en un momento. Ah, hola, hola Luis Dávalos. Oye, este, algo sucedió con mi teclado que no me permite avanzar página y, este, y las flechitas para desplazarme en textos. Ah, sí, muchas gracias. Hola, Alejandro. Este, estoy dando clase, pero me dejó de funcionar el, el, el, la tecla que me permite avanzar página y las flechas que me permiten este, desplazarme por en la computadora. Este... Y cualquiera, o sea, abrí por ejemplo el ordenador de textos y tampoco lo puedo hacer ahí. Sí, porque mira, yo sabía que, por ejemplo, el pad a la izquierda también hace algo parecido. O sea, pero el movimiento de los dedos este, sí me lo permite, nada más para este, avanzar la página, pero usando el cursor que tiene en la parte lateral. Ah, sí, por favor, para continuar con mi clase. Muchas gracias. Ah, perdón la molestia es algo bien extraño mira este es el te voy a mostrar no, no, no lo puedo mover no veo ningún cursor aquí y, y solo lo puedo mover utilizando esto por acá con el y si, y si vemos por ejemplo el ordenador de archivos acabo de abrir este y no me permitió moverme de un lado a otro mira le, le estoy picando ahí No se mueve. ¿Qué botón oprimí que anuló todo esto? Oh. Ah, el teclado está completamente... sí. Por eso abriste por para... acá. Ah. A ver, toma asiento. Sí. Por favor. Tiene alguna tecla que, bueno, por lo general nada más es para el touchpad cuando se bloquea, pero... Sí, creo que a la izquierda arriba, ¿no? Tiene algo que bloquea eso. ¿Eh? ¿Por qué es con el touchpad? Ahorita sale ¿No? todo el zoom, ¿eh? Uh -huh. No, no reacciona el teclado. Tendré que salirme y este. Pues sí, para rápido sí, pero <ríe> si quiere ahorita no chico, porque les digo a los estudiantes que me vuelvan a buscar en, sí. en el cuadrito. Sí. Sí, sí porque no, no responde el teclado y acá donde se anulaba el teclado este el... Ah, ¿no? creo que, que no tiene estas teclas para para el paso para qué, qué? escribir pues, si es que creo... algo ah, es que creo que es para pegar este... está viendo no sé para qué es pero creo que es el del mouse es cuando ah, das clic que, en el Sí, lo utilicé scroll. en Maple cuando está trabajando Ajá. ya recoges símbolos Sí, no, no, reacciona un teclado, qué extraño. Pero no veo tecla por ahí. ¿Qué? Que lo pudiera haber anulado, ¿no? Ajá. Es que no responde el teclado. Debería de prenderlo. Y, y aquí, este, si oprimo a la izquierda, aquí en este lugar, no habría yo metido la pata. Ah, había un comando ahí, ¿no? Creo... no está funcionando no hay que revisar las teclas pero no no tiene se supone que no tiene función por este tecla, tecla, no, no, es que debe funcionar aún así Entonces, todos así que Porque no responde el teclado? ¿eh? Será el problema de software otra vez, que ya que la tecla esta de, de la O no funcionaba y ahora que, que haya intervenido ese mismo problema. Uh -huh. teclas? No. Bueno, pues uh -huh. les voy a avisar a mis estudiantes. Y te esperas un momento para, sí, sí, sí, claro. para revisar que prenda todo. a ver sí les voy a decir a los estudiantes entonces, a ver, ¿me escuchan? sí, profe Ay, sí, mira, voy a tener que salirme de Zoom y volver a entrar, si por favor me buscan en unos 10 minutos de nuevo porque así no puedo seguir trabajando porque mi teclado quedó anulado completamente, entonces a ver si al reiniciar la computadora pues ya puedo recuperar el teclado. Ok. Pues voy a cerrar la sesión. Me busquen en unos 10 minutos, por favor. Gracias. Sí, profe, bye.